Hoy ya casi 34 minutos, esto es Euskadi hoy en Onda Vasca. Saludamos a nuestra invitada esta mañana, es la diputada en el Congreso por Guipúzcoa de Unidas Podemos, Pilar Garrido. Señora Garrido, Egunon, muy buenos días. Egunon, buenos días. ¿Qué tal está pasando el verano? No sé si ya ha cogido sus pertinentes vacaciones o todavía no. Bueno, sí, estoy más o menos en Euskadi, por Donosti, disfrutando ¿no? de la Semana Grande unos mm. días y también pendiente no de todo lo que sucede en Madrid, mm. alrededor de Madrid. Vamos. Lógicamente. <risa> sí. Quien ha tomado unos días de descanso y de asueto, la semana pasada en Doñana ha sido el presidente en funciones, Pedro Sánchez. Hoy se supone que retoma su actividad política y que retomará también, es de suponer, su agenda de reuniones. Parece inminente un encuentro, una reunión, aquí en Euskadi con el PNV, eh, ¿con ustedes ha habido algún tipo de acercamiento estos últimos días? ¿A usted le consta que haya habido si no ya reuniones al menos llamadas, contactos de alguna manera? No, eh, lo que nos consta es lo que yo creo que le consta a la mayoría de la gente porque lo que nos llega, nos llega a través de los medios de comunicación y, como bien comentabas, eh, sabemos que, que en la última semana de agosto, primera de septiembre, iba a hablar con los diferentes poli partidos políticos. También parece ser que esta semana iba a empezar a hablar no con el PNV, incluso se iba a trasladar a Euskadi, pero todo lo que sabemos, como dice el PNV, también lo comentaba ayer o antes de ayer, es a través de los medios y desde luego no ha habido llamadas ni contactos para hacer lo que deberíamos estar haciendo, que es negociando para para un gobierno, para la investidura. Y para usted esta ausencia de llamadas y de contactos, eh, ¿cómo se puede interpretar? ¿Qué implica? ¿Están los puentes tan rotos, esa desconfianza eh, que ya comentó públicamente Pedro Sánchez en Maribén? Eh, ¿Es tan evidente que ahora mismo no hay ningún tipo de, de relación entre PSOE y Unidas Podemos? Sí, pero viene siendo lo que está sucediendo desde... ...desde el principio, es decir... Eh, ...Pedro Sánchez se pasó casi tres meses... Eh, ...como han dicho todas las fuerzas políticas... ...sin, sin ningún contacto... ...y sin, sin trabajar esa investidura y ese, ese gobierno ¿no? de, de coalición, y fue en los últimos tres días, poco más de 48 horas, cuando quiso sacar adelante ¿no? el, el gobierno de coalición, con lo cual es, es muy complicado en 48 horas hacer lo que nos ha hecho en tres meses. Mm. Después de esa investidura fallida, que ya eh, todos ahogar más, más o menos sabíamos que iba a ser fallida, pues eh, parece que sigue la misma táctica, ¿no? de no afrontar eh, la responsabilidad que tiene, que es ¿no? el conformar un gobierno, el sacar adelante una investidura y las fuerzas políticas, Unidas Podemos en concreto, pues bueno, estamos esperando a que por fin se, se decida dar un paso. Porque al final, crear un gobierno de, de coalición lleva tiempo, eh, como sabemos bien en Euskadi, y por lo tanto hay que afrontarlo con, con cierta tranquilidad y parece que, como dice el ministro Ábalos, nos gusta eso de hacerlo en el último minuto y bueno, y luego las cosas a veces no salen bien. O sea, que usted considera que lo hicieron mal en las negociaciones de la investidura fallida de julio y lo están volviendo a hacer mal ahora. ¿Está el PSOE tropezando dos veces en la misma piedra? Pues parece que no. Quizás es porque, en el fondo, no, no quiere ese, ese gobierno de, de coalición, ¿no? Eh, desde el principio también es verdad que parece que su apuesta prioritaria era tender la mano a, a la derecha. Ciudadanos sigue en esa misma posición y, por lo tanto, parece que, que no ha optado de manera preferente por, por ese gobierno que yo creo que es el que sale de las urnas, que es un gobierno progresista que yo creo que es el que es capaz en estos momentos de afrontar no los retos que, que tiene. Parece que llega siempre Sánchez, el Partido Socialista, tarde a todo. Tenemos el ejemplo de todo lo que está sucediendo, desgraciadamente, con el Open Arts mm. y vemos también que ahí también llega tarde, o sea que bueno, a ver... Eh, no perdemos la esperanza, en todo caso. Eh, no pierden ustedes eh, la no. esperanza, como dice señora señor Agarrido. Eh, eh, lo que pasa es que, claro, hemos visto en las últimas eh, semanas, tras, la, eh, tras el fracaso de la investidura de julio, a Pedro Sánchez <coughs> reuniéndose con distintas eh, asociaciones y organismos civiles, mm -hmm. ONGs, también con la patronal, con sindicatos. Ahora también se reunió, por cierto, con Compromís en la Cunha Valenciana. Ahora anuncia ese encuentro con el PNV, también ha dicho con el PRC, con los partidos catalanes y con Unidas Podemos. Parece que les deja hasta el final. La pregunta es ¿todas estas reuniones previas a negociar con ustedes son una forma de presionar a Unidas Podemos? Bueno, pues eh, lo has dicho, ¿no? Yo creo que al final volvemos a ese mismo tacticismo de intentar por todos los medios, ¿no?, eh, presionar a Unidas Podemos o quizás eh, ¿no?, eh, pues estar en esa tesitura de plantear ya unas elecciones generales que nadie quiere para poder decir en su momento que la culpa lo tienen las demás y, concretamente, entre otros, eh, Unidas Podemos. Pues quizás esa es su su manera de hacer las cosas. Nosotros ya hemos dicho desde el principio que lo que hay que hacer es sentarse a trabajar y a conformar un gobierno de coalición y vuelvo a repetir que estamos esperando y desde luego con la, con la mano tendida a pesar de todos los pesares. Ustedes insisten en volver a intentar ese gobierno de coalición, pero a tenor de las últimas declaraciones de Pedro Sánchez y de su equipo más, más directo y más cercano, Parece que optan por ese tan discutido y tan traído modelo vía portuguesa, claro. Yo eh, me pregunto y le pregunto a usted, señora Garrido, si ustedes no aceptaron esa vicepresidencia y esos tres ministerios en su momento, ¿van a aceptar ahora no formar parte de un gobierno y simplemente apoyar a Pedro Sánchez desde fuera? Bueno, la verdad que el sentido común lo que nos dice es que deberíamos de haber retomado ya las negociaciones en el punto en el que se dejaron. Como yo he dicho, eh, estuvimos apenas tres días eh, negociando, porque así lo, qui lo quiso el candidato Pedro Sánchez. Eh, deberíamos, como digo, de haber retomado ahí ¿no? eh, ese, ese momento de la negociación. Eh, se, se había trabajado, es verdad, durante poco más de 48 horas eh, un programa, teníamos más de 100 páginas, con lo cual. Aunque no habíamos cerrado el acuerdo, estamos trabajando en ello y, y de ahí tendríamos que, que saltar a ver la estructura de, de gobierno, a ver los equipos y en eso deberíamos de estar. Es decir, deberíamos, entiendo, ya digo por sentido común, que retomar las negociaciones allí donde las dejamos sería la mejor manera de que esa investidura eh, salga adelante, volver a una pantalla que, como dices, ya está pasada, no, no, no le encuentro sentido realmente. Y mientras tanto, la derecha sí suma, la derecha sí pacta, el caso más reciente lo tenemos en la Comunidad de Madrid. Estos pactos, eh, estos acuerdos que sí llegan en el caso de PP, Ciudadanos, Vox, que sí llegan a buen puerto, ¿les hace, permítame la expresión, poner las orejas tiesas a ustedes? Pues sí, hemos dicho ¿no? que, que la derecha no iba a tener ningún problema en crear eh, gobiernos de coalición, en crear eh, gobiernos para ¿no? para eh, gobernar en diferentes comunidades y que nosotras teníamos que, que hacer... ¿no? también los deberes y como digo eh, sentarnos en una mesa de negociación con toda seriedad, con honestidad, con buena fe para conformar ese, ese gobierno la verdad es que no lo estamos haciendo pero también es verdad que no está en, en, en las manos de, de Unidas Podemos no hacerlo porque el liderazgo también es verdad y lo hemos dicho eh, pues cae en, mani, en manos del, del Partido Socialista y concretamente de, de Pedro Sánchez, con lo cual lo único que nos queda es esta Estar preparados y dispuestos a trabajar y de trabajar de una manera seria para conformar ese, ese gobierno. Y esperemos que sea antes de esos tres últimos minutos de los que hablábamos. Uh -huh. eh, también es un hecho, señora Garrido, que hay voces internas eh, dentro de Unidas Podemos bastante críticas con lo que ha ocurrido y con la posición que tomó su partido hace aproximadamente un mes en la investidura de, de Pedro Sánchez. Se habla de las discrepancias eh, con la dirección por parte de los comunes, por parte de Izquierda Unida, por parte de los anticapitalistas. Eh, bueno, yo he leído por ahí incluso en algún titular el desguace de Podemos. Estamos ante oh, ese sí. escenario... Eh, yo creo que no que al final eh, estamos siempre en lo mismo en, en, en querer no dar una sensación de, de falta de, de unidad en no en nuestra fuerza política y, bueno, el resultado está ahí, ¿no? Quiero decir que en la investidura votamos todas a una, estamos también en, ¿no? en lo que nos queda por recorrer eh, unidos y, y, y seguros de que lo que necesita el Estado español es que Unidas Podemos esté en el gobierno en ese sentido. Eh, sí, es verdad que puede haber voces aisladas, críticas, pero desde luego eh, las confluencias yo creo que han apostado, y así se vio también, ¿no? cuando votamos todos a una en el en el Congreso por por ese gobierno de, de coalición. Pero, vamos, si sí reconoce esas, esas críticas o esas discrepancias, sí, sí, ¿no? Sí, sí, no en todas las fuerzas políticas también en Unidas Podemos eh, hay voces, voces ¿no? que, que pueden disquepar de la decisión mayoritaria que refrendó y que apoyó. ¿no? los, los eh, inscritos e inscritas que son al no, final los que deciden como sabes nuestro posicionamiento mm. y también es respetable o sea que en ese sentido ningún problema mm -hmm. eh, me desmiente por tanto este titular que leí hace un par de días Podemos Andalucía eh, los anticapitalistas Teresa Rodríguez en busca una alianza con los rejonistas para la sí. ruptura con Pablo Iglesias bueno no sé esas eh, casi diría yo, leyendas urbanas, ¿no? Siempre oímos hablar de, de, de lo que pasa en Andalucía, de lo que van a ser los orojonistas, pero bueno, la verdad es que ahora yo creo que Unidas Podemos está más fuerte que nunca y debe estar centrada en lo que es importante para la ciudadanía, para la española y también para la vasca, que es apostar por ese gobierno de coalición para hacer frente a, a esos retos, no, los retos sociales, a ver si conseguimos controlar los precios de los alquileres, bajar la factura de la luz, hacer frente... También a, ¿no? a, a los retos eh, territoriales, ahí está Cataluña, en fin, yo creo que hay. Eh, muchos temas por delante y dejarnos de, de mirarnos el ombligo, que eso siempre nos viene mal. Uh -huh. Y en esas eh, nuevas, futuras o próximas negociaciones con el equipo de Pedro Sánchez, eh, ¿usted cree que deberían cambiarse los intérpretes principales, que ya no debieran ser los líderes de las negociaciones, ni Carmen Calvo ni el señor Echenique, porque, digamos, esos cartuchos están ya muy quemados de la anterior negociación? Bien, yo creo que eso no es así, no, no están quemados. Es decir, que cada partido político, me parece que o cada fuerza política debe decidir cuáles son los interlocutores mejores para llevar a cabo esa, esa negociación. En este caso. Yo creo que el trabajo que, que han hecho eh, Pablo Echenique y el resto de compañeros y compañeras que hemos estado ahí ah. ha sido correcto, ha sido oportuno y, por lo tanto, en ese sentido, pues bueno no, no hay nada que ¿no? que, que cambiar. ¿no? Lo que haga el Partido Socialista, pues, bueno, yo ya ahí no me, no me meto. Pero no creo que el problema sea de que aquellas personas que hayan liderado las negociaciones, estoy hablando en nuestro caso, eh, hay, hayan hecho un trabajo que, que haya que, que cambiar, sino que al final... Eh, el Partido Socialista deberá decidir de verdad y con honestidad si quiere o no quiere un, un gobierno de coalición con Unidas Podemos. Y si, desde luego, apuesta de verdad y con cierta honestidad por ese gobierno, no tengo ninguna duda de que, de que saldrá adelante. Vamos. Ustedes no contemplan en ningún momento eh, ese escenario de elecciones en noviembre. No, no, nosotros siempre hemos dicho que, primero, la ciudadanía creemos que no quiere esas elecciones y, por lo tanto, Unidas Podemos tampoco, por lo tanto, pensamos que sería una irresponsabilidad que Pedro Sánchez nos abocara a esas elecciones generales. En todo caso, vuelvo a repetir, está en su mano, desgraciadamente, ¿no? Los ciudadanos nos han dado el apoyo suficiente como para que podamos liderar, ¿no?, la conformación de, de gobierno en el Estado español y, por lo tanto, pues bueno, solo nos queda, bueno, volver a repetir que lo importante es conformar ese gobierno y ponernos a, a trabajar cuanto antes. Eso sí, cuanto antes. Lo comentaba usted antes, así como de soslayo por encima. Vamos a, a concretar un poco más este asunto. Eh, me refiero, señora Garrido, a la crisis humanitaria del Open Arms. Estamos estos días muy sí. pendientes de, de, de, de ese barco y de la gente que está a bordo de, de ese barco. Eh, 18 días de bloqueo en alta mar. Una situación a bordo límite, con muchísima tensión. Ayer... Eh, algunos de los migrantes incluso se tiraban al agua e intentaban llegar nadando a la costa de Lampedusa que está a escasos 800 metros eh, bueno, pues eh, la gestión del gobierno italiano está a la vista de todos pero le quiero preguntar por la gestión en este caso del gobierno español del gobierno en funciones de Pedro Sánchez ha ofrecido en un primer momento el puerto de Algeciras dice el Open Arms que eso es inviable para ellos ahora ofrece el más cercano a su posición que estaría en Baleares aún así eh, la ONG sigue diciendo que lo más eh, factible, obviamente, por su cercanía, es eh, el puerto de Lampedusa. Pero le uh -huh. pregunto, ¿la gestión del gobierno de Pedro Sánchez, en este caso, está siendo la correcta? Bueno, el resultado lo tenemos ahí, desgraciadamente, como decías, las imágenes terribles que no que tenemos que ver en, en los medios de comunicación, ¿no? de, de esas personas que se encuentran en, en una situación de, de, de gran necesidad, ¿no?, al borde de de, bueno, pues de de tirarse incluso, como decías, no al agua para llegar a la, a la costa. En ese sentido, yo creo que el Estado español tenía que haber tomado eh, cartas en el asunto, primero en relación a la Unión Europea, es decir, si Pedro Sáenz te dice que tiene un peso importante y se pasea por la Unión Europea, pues ahora tenía la oportunidad un poco de presionar y de hacer que conjuntamente la Unión Europea resolviera de una manera inmediata eh, ¿no? el, esa situación de tan grave que, que están sufriendo los migrantes en el, en el operar. Y, por otro lado, si eso no es eh, no era factible o tenía que haber optado mucho antes por, por ofrecer un puerto seguro al open OpenRush y ahora, como no eh, decías, por demasiado tarde y la situación es tan, tan grave que no tiene otro remedio que, ¿no? que intentar llegar lo antes posible, en cuestión incluso de, de horas, a, al puerto más, más seguro. Por lo tanto, creo que bueno que la gestión podía haberse hecho de, de otra manera y, como digo, no haber estar esperando tanto tiempo a que la situación fuera realmente casi casi resoluble en lo que se trata en relación al, al Estado español, de, de poder haber ofrecido no ese puerto, ese puerto seguro. Y luego está, por supuesto, el papel del gobierno italiano con un ministro del Interior, con el polémico Matteo sí, Salvini, que incluso se está enfrentando a su propio Ejecutivo, a su propio gobierno. Sí, eh, todos conocemos ¿no? el personaje Salvini un personaje que, que de verdad da, da miedo ¿no? porque es capaz de, de llevar a, al límite situaciones como la que estamos viviendo y como decía Samuel, eh, incluso los propios eh, tribunales eh, en Italia eh, están intentando poder poner algo que que bueno, que realmente que suceda en el siglo XXI y en, en Europa que lleguemos a una esa situación extrema de de poner en peligro vidas humanas sean de personas de donde sean provengan de donde provengan pues la verdad es que deja mucho que, que desear y Salvini pues bueno es de esos políticos que ojalá nunca estuviera representando o estuviera presente en ninguna institución, ni en el Estado Español ni, ni tampoco en, en Italia Pilar Garrido, diputada de Unidas Podemos que ricasco, gracias por atendernos esta mañana esperaremos acontecimientos por supuesto sí. que tenga un buen día Vale, gracias a vosotros. Agur.